Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Luego de la celebración por el Día Mundial del Cerdo, la Opormex participó en la sede de la Secretaría de Agricultura para firmar una serie de convenios, presentar al nuevo instituto y degustar diversos platillos, mientras en la Cámara de Diputados quedó aprobado a partir de 2024 el 15 de marzo como Día Nacional de la Porcicultura en México. Nuevamente la fiebre porcina africana resuena en China con afectaciones que podrían mermar la producción en al menos 10%, algunos atenuantes, las celebraciones, la reducción de medidas anti-COVID y la falta de información. El Sena acordó trabajar con autoridades brasileñas en materia de regionalización para evitar daños al comercio bilateral por posibles enfermedades como la fiebre porcina africana y la influenza aviar. Como parte del programa que Quente incluye, la firma porcícola incorporó a 200 personas con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 el sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.